Chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos, Toca World Tengo aquí preparado para irme, porque yo no, a mí no me interesa esta casa. Adiós. Ok. Vamos a construir una casa. Vamos a construir esta, por ejemplo. Ah, y espero para, para que este like le hayas dado un likeito y te hayas suscribido. Porque si no, porque vamos a crecer y se me encanta que crezcamos. Y vamos a hacer una habitación rapidito Yo creo que por aquí sería bien Ok Bueno, por aquí vamos a hacer como un centro de juego Si sí se puede Esto lo vamos a quitar, claramente Y no se puede echar para allí ¿Qué pasa? Ah, ya sé, esa es la plaza y esa es la plaza pero no estaba lejos yo hecho todo eso ahí y con eso estoy contenta a mover a mover a mover a mover a mover a mover vamos a poner esta que okay, vamos a mostrar todos los muebles que trae no, no, no, mejor hacemos una habitación ahí rapidita uh esta me gusta está como Uh. Me estoy impresionando bastante A ver Ok ah. Ok, vamos a poner esto Que no sea de la casa Pero no importa Pero lo vamos a quitar eh, ¿Cuál ponemos? Ah, vamos a poner este este es de la casa vamos a ver vale <ríe> me queda como en modo pensativa este que me encanta este o sea, que acaba de pasar dios mío creo que este no este tampoco <ríe> creo que no todos los portes creo que quedaría bien ahí sí creo que sí creo que sí eh, eh, eh, eh. Creo, que has... no, yo creo que no se cuelga En estos canchitos ¡Eh! ¡Sí se cuelga! ¡Sí se cuelga! ¡No! ¡Sí se cuelga! Así no sabía no, sí sabía Pero no, no estaba tan segura Vamos a ver Vamos a... Y dónde pongo la mesita de noche Vamos a hacer el, <coughs> el revés Hecho para acá. Hecho para acá. Y hecho para acá. ¿Está fácil? Ah, vale. Esto aquí. Esto sin. Esto sin. Esto sin. Y me voy a jartar de mover la mano. Ahí. Ahí. Todo apito. Ahí está. Vale. No. No esperaba algo mejor, pero es para tanto. O sea, me gusta me gusta me gusta estoy viendo en mis ojos ok ahora tengo que ponerme por aquí porque claramente no se va a hacer solo claro este va a ser más o menos el salón vamos a levantarlo un poquito por acá Ahí. ahí está bueno <ríe> Vamos a poner esto a puerta. Como diciendo, "Uh, oh, qué buen servicio, qué hay bebidas y esas cosas." Pues en cada mesa, hoy en cada mesa, cada de esto vamos a poner una mesita para, poner, para que ponga sus cosas o algo. No. Aquí vamos a hacer como la cofinita. Ay, sí me salió, sí me salió Vamos a ponerlo O sea, aquí vamos a poner los muebles de esta casa Esto no es de esta casa, claro Esto tampoco Ni esto Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera pa Vamos a ver si hay alguna alfombra Creo que esta no es pero la vamos a poner igualmente porque no hay ninguna, esto es, casa. Aquí no hay ninguna, creo. Creo. ¡Ah, no! ¡Sí hay, sí hay! Aquí. Y sí hay, sí hay. Vamos a ver. Ahora vamos a buscar más profundo. ¡Uy! ¡Sí hay! Vamos, solo que no mire bien. Y si no miro bien, no encuentro la, las cosas que yo quiero. Uh -uh. Okay, creo que está quedando bastante bien, la verdad. <coughs> Perdón, por eso. Ah. O sea, ¿dónde algo el baño? Esa es la pregunta. Creo que la hay sí, acá. Y esta es la dividación imaginaria. Como hay una dividación. Esto que es, por Dios. <ríe> Esto dice, ¡uh! Oh, qué buen servicio! Me lo ponen así, ordenadito. Y encima, eso es lo que tú piensas. Y luego, cuando tú llegas, te encuentras todo guarro me encantaría no no me encantaría eso no me encantaría y me fliparía yo lo daría yo lo odiaría que eso no me gusta a mí. esto es para la playa mira de primerita se lo pongo aquí ahí para que no se dude aquí señor Mr. Bean. Ahí todo guapo. Y no sé por qué queda un poquito. Vamos a ver, así. Vamos a ver, así está bien. Vamos a ver. Primero ponemos esto por aquí, porque si no, no tiene sentido. Si no, no es un baño. Eh. Vale. A ver, tengo que tener esto más pegadito. Esto para acá, esto para acá. Y ya me cabrá... No, no me cabe. Eh... Esta es una casa bastante chiquitita. Hay que decir. Porque a mí no me cabe ni la bañera. O sea... Ah, creo que tengo la solución. Aquí puede estar el lavamanos. Ponemos así. Y vamos a... Uh, este. Este. Aunque ni esto ni esto es de la casa, pero no me importa. Porque he encontrado nada más. Eh. Ok, da igual. Se puede encontrar lo que se quiera, porque yo papel aquí no hay. Eh, ¿Qué acaba de pasar? Eh, adiós, segunda parte.